que le buscó Dike Faride, al famoso barrilito, eso tiene toda la vocación de convertirse en una oficina política para uso y ventaja de quien la dirija. El Senado tiene funciones definidas en un Estado que respeta la separación de poderes. El barrilito no entra ahí. Y hoy, aparte de ese artículo de la directora del periódico Diario Libre, hay varias figuras importantes intelectuales combatiendo y criticando duramente esa aberración. Es una aberración y un acto de corrupción. Con mi dinero de mis impuestos, ningún senador, ningún diputado, tiene que andar que, haciendo favores y haciendo vainas, que en definitiva... Son políticas clientelares, son politiquería, para que esos eso que reciben, esos regalos, tengan que votar por ellos. Porque después le exigen el voto. Es una aberración. Los programas sociales, quien los dirige es el Poder Ejecutivo. Hoy hay más de 10 artículos, pero yo quise leerle este artículo de esta periodista, porque el tiempo no me da. Pero ahí escribe César Pérez, ahí escribe Melvin Mañón, ahí hay muchísimos intelectuales escribiendo, criticando acremente. Y oigan lo siguiente, tal como dice esa periodista, a los senadores hay que hacerle una protesta que se sienta en la misma puerta del Senado, del Congreso. Ir allá como se fue a combatir la Junta Central Electoral, como cuando Leonel Fernández quería... O, o, o mejor dicho, Danilo Medina quería imponerse por la mala. Buenas tardes, Vigilio. Buenas tardes, Omar de la Alta. Bien, bien, un placer desde New Jersey. Omar. Sí. Tengo, tengo, para, tengo para decirte que ya Farid renunció de barrilito y va a aplicar una ley a ver si renuncia a todos los senadores. Sí, pero, pero ella si, si renunció, que yo lo vi ahí. Es por la lucha que ha librado este pueblo, comenzando ah, que pueblo conmigo, que no es cerrado. O sea, no es porque ella ha querido, ella quería coger ese barrilito. Lo que ah, pasa pues es que la sociedad le ha rechazado eso. ¿Me, me entiende? Y ya ella lo estaba ah, justificando. Sí, ¿Me, ¿Me entiende, vigiles? Sí, señor. Y también la... Bonigai acepta eso y, y, y, no, y, y no se lo quiere quitar. No, Buniga dijo que, que cuando el Estado resuelva todos los problemas, es que el Estado nunca va a resolver todos los problemas. Eso, eso es para justificar esa no. vaina. Esa Bunigal no eso le lucha verdad. una cosa así. Yo he quedado sorprendido. Yo pensé que el Torito, que fue otro que tuvo un discurso, el famoso cantante de el Torito. Yo pensé que el Torito iba a renunciar a eso. Hombre, oh, ¿cómo va a ser? El Torito me ha desengañado a mí. Yo pensé Eso que el torito está. iba a ser uno de los primeros que iba a renunciar a esa vaina. Pero me ha decepcionado el torito. Buenas tardes. Buena. Bueno, pero ella se le ha tragado los mojos porque Jay pueblo no aguanta más de impuestos y ella lo que quiere bajilito, es barrilito. Qué bueno la teta. Esa teta es buena. Sí, esa teta sí es buena. Cualquiera no ah, sabe la a que son pendejas. Dios, pero miren, señores, yo, miren, ahora con esa llamada de mi querida amiga, yo le voy a decir algo, señores. Miren, señores, ahí había una, eh, eh, un asistente, oigan esto, porque es que aquí hay cosas que hay que regularlas, porque este es un país pobre. Ahí había un tipo asistente. ...del administrador antiguo del banco de reserva... ...que a lo mejor este que está también lo está permitiendo... ...señor ese tipo ganaba... ...350 mil pesos... ...y hay que ver todas las otras cosas... ...que tenía... ...pero ese... ...yo quiero que ustedes vean yo la presenté aquí... ...la secretaria... ...de la, una, una mega diva... Óyete, ...y qué secretaria en el mundo... Gana 350 mil pesos Eso no es posible Entonces eso, eso Es un abuso En un país pobre como este Y tanto privilegio Ve Víctor Gómez Casanova Pero yo le voy a decir lo siguiente señores Pero mucho aguante este pueblo Oigan esto Víctor Gómez Casanova Y el que era anterior jefe de autoridad portuaria Eso salió a relucir ahora Tenía un sueldo Sueldo de, oigan esto, de 400 mil pesos, el sueldo, oigan esto señores, por cada reunión, porque autoridad portuaria y algunas instituciones tienen lo que se llama el consejo de administración, que es un consejo que, que traza la política y el director es que la ejecuta, ese consejo, Víctor Gómez Casanova, oigan esto, lo que esos bandidos se aprueban y este pueblo soporta eso, un pueblo cayéndose a pedazos. Por cada reunión, es una reunión de dos horas, aparte del sueldo que tenía, él cobraba 50 mil pesos. O sea, él iba a una reunión del Consejo de Autoridad Portuaria y le daban 50 mil pesos. Pero ¿sabe cuánto tenía de gasto de representación? ¡10 mil dólares! ¿Ustedes saben cuántos son 10 mil dólares? Oye, pero así no. Pero este país no puede aceptar tantos abusos. Pero esos tipos con su gasolina segura... Y, y comiendo en buenos restaurantes... Y dándose la gran vida a costa de un pueblo... Que eso no puede ser. Y eso lo instauró el PLD aquí. Todas toda esas distorsiones... Aparte de los sueldos altos, entonces miren los senadores y los diputados, los senadores ganan de sueldo, oigan esto, 350 mil pesos ganan de sueldo, pero los senadores le dan 40 mil pesos de combustible, los senadores por cada sesión que van le dan 3 mil 500 pesos, son tres sesiones en la semana, estamos hablando que son 10 mil 500 pesos, eso es extra, parte del sueldo. Los senadores tienen 35 mil pesos de gasto de representación. Señor, y aparte de eso le dan mínimo 700 mil pesos de barrilito. Pero ustedes creen que eso es justo. Con el dinero que no... Entonces, ahora aquí en este país la comida está subiendo. Los medicamentos están subiendo. Pero si usted va... Eh, la superintendente de seguro gana de sueldo 850 mil pesos. El superintendente de banco gana 850 mil pesos. El gobernador, o sea, así no. Así no, entonces, los infelices empleaditos ganando una miseria que no le da para comer. Los que logran tener un empleo en este país. ¿Ustedes creen que eso es justo? Ustedes creen que un país, esto me está estallar un día. Porque este pueblo se va a jartar de, de que un grupito Disfrute de todos los privilegios Habidos y para ver Con bu bu buenos salarios Salarios en la nube Todo tipo de gastos de representación Todo tipo de dieta Todo tipo de privilegio Así ¿Ah, no Pero esto tiene un día que romperse por algún lado Esto tiene que romperse por algún lado M Miren Aparte de todo, mira, Leonel, eh, eh, Danilo Medina acaba de juramentar tres ex jefes de las Fuerzas Armadas, que salieron millonarios. Ahí le está enviando dos mensajes a la sociedad. Que esa gente, el PLD lo va a proteger, porque ya son diques políticos. Pero al mismo tiempo, Danilo le está diciendo al país. Que esos generales van a ser defensores si hay cualquier persecución contra el PLD. Entonces así no, así no se puede. Así no se puede, este país no puede ser de un grupito. Este país, o, o bebemos agua todos, se rompe la taza. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Bueno, no hablan. Entonces, oigan lo siguiente, señores. Eh, ¿Aló? Sí, buena ¿Cómo está, Omar? Oh, Leocadio, Leocadio, caramba <ríe> Bien, Leocadio Eso por ahí, caramba Sí, Leocadio, dime yo, Sí Dime, Leocadio Que lo que se llama marilito ¿Eh? Lo que se llama exoneraciones Ah, las exoneraciones que no las mencioné el este dinero que se le da a los partidos Debe quitarse totalmente. Todo eso tiene que quitarse. Todo. Para poder hacer hospitales. Así mismo. ¿eh? Para poder hacer educación buena. Educación buena. Pero mira, Ocadio. El camino de sinal es malo. Pero mira, Ocadio. Pero el pueblo tiene que lanzarse a la calle para hacer eso. Claro, porque pero... por gusto yo me lo voy a hacer. Pero mira, Ocadio. Ahora. Ahora Ahora no quieren los partidos que le quiten los recursos eh, eh, eh, Son doble moral Son doble moral Ahora no quieren sacrificarse ¿Mm? Ahora los partidos Son opuestos Que debían quitárselos todos los recursos Luis Abinader planteó reducirle un, un 50% Es todo Es que nosotros no tenemos que costear eso es otra de las distorsiones. Ahora yo le voy a decir una cosa, señores. Hasta Juan T.H., déjeme decirle esto. Juan T.H., que es del PRM, tiró un coño hoy. Tiró un coño. ¿Ustedes saben por qué? Porque hay cosas, señores, que indignan. Aquí tenemos al hermano Eufemio Vargas Lima. Buenas tardes, hermano. Bueno, hermano, ¿cómo está usted? Bien, gracias, un placer. Ah, mire, hoy casualmente me invitaron para la toma de posesión del amigo Pedro Moronta como nuevo director de, de de Norte, casualmente hablando de eso anoche. ¿Usted se recuerda? Correcto, sí. Sí, sí. Sí, sí. sí. Le, le puse por WhatsApp un mensajito ahora ahí. Ah, yo lo, yo lo veo. Sí, está bien. Gracias, está bien, gracias, hermano. Okay. Eh, miren entonces de, de, déjame ver el mensajito que me puso el hermano Eufemio Vargas uno de los líderes aquí de comercio Franco Macorizano entonces, oigan esto señores me, me, me, mira lo que dice Eufemio Vargas déjame leerle esto quiero hermano este es el momento de que el nuevo congreso elimine por ley lo del barrilito y todas esas prebendas Ahora o nunca, todos, todos iremos al Congreso. Ah, pero mire, el hermano me está demostrando eso, porque hay que ir al Congreso. E ese, esa aberración, hay que arrancar, mira, el hecho de que Farideh Raful renuncie por la protesta que ha habido, y esa, eso que plantea el hermano Eufemio Vargas, esa es la línea que hay que seguir. dice aquí, dice aquí. Y todas esas prebendas, ahora o nunca, todos iremos al Congreso para que nos vean a todos pidiendo que no usen el dinero de nuestros impuestos. Querido hermano, este es el momento de que el nuevo Congreso elimine por ley lo del barrilito y todas esas prebendas. Ahora o nunca, bueno, lo felicito hermano. Esa es la posición. Esa es la posición. Pero oigan por qué... La gente no va a dejar de indignarse Porque hay cosas que no se puede Señores Y cuando un país está en quiebra Que el mismo presidente de la república Luis Abinader Ha dicho que el país está quebrado Que hay dificultades